Hoy tenemos al profesor Leandro Pardo como conferenciante invitado. Leandro es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Él, bueno, lleva muchos años trabajando en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa y durante todo su periodo como investigador ha trabajado en métodos estadísticos que utilizan eh, técnicas de teoría de la información y hoy nos va a presentar pues algunas de esas aplicaciones que, bueno, que tienen la virtud de ser bastante robustas Bueno Leandro, bienvenido y cuando quieras Muchas gracias, bueno, en primer lugar quiero agradecer a Domingo y a Joaquín en haberme invitado a estar hoy aquí con todos vosotros Realmente es para mí es un placer Miguel, eh, Miguel Hernández bueno, la verdad es que eh, el domingo me lo puso difícil porque me dijo que tenía que ser una conferencia de divulgación e investigación, ni una cosa ni la otra. Entonces, claro, si se hace divulgación o se hace investigación, creo que es más sencillo. Entonces, voy a tratar de ver si consigo eh, cubrir el objetivo que domingo me, me propuso. La idea va a ser en cuanto a, a, la, a la divulgación, el recordar o el poner en manifiesto a través de una serie de ejemplos que la. El, el, el estimador de máxima verosimilitud y el test del cociente de verosimilitudes son muy eficientes, pero no son nada robustos. Eso será la parte de divulgación porque son de todos conocidos. Y la parte de investigación será proponer procedimientos de estimación y contraste que de alguna forma soleen esos problemas de robustez que tienen el estimador de máxima verosimilitud y el test del cociente de verosimilitudes. De bueno, el título Alternativas robustas es al estimador de máxima verosimilitud y altera el cociente de brosimilitudes, el contraste y igualdad de medias en poblaciones normales. Bueno, primero haré una pequeña introducción motivando el problema a través de una serie de ejemplos. Luego plantearé eh, dos procedimientos de estimador basados en distancias, uno muy conocido en la literatura y otro el que nosotros venimos trabajando. Veré las propiedades asintóticas de esos estimadores y sus propiedades de robustez en relación con el estimador de máxima brosimilitud. A continuación, veré cómo es posible aplicar esos estimadores para construir estadísticos de contraste, tanto estadísticos de contraste basados, basados en distancias como estadísticos de contraste tipo Wall. Luego veré algunos ejemplos que tratarán de clarificar todo lo anterior. Y finalmente, me centraré en el problema de igualdad de dos medias en poblaciones normales, el, esta, el contraste de la, de la T de estudio que enseñamos a los estudiantes en el que veré a través de un estudio de simulación, de simulación su comportamiento en relación a los procedimientos de contraste que nosotros trabajamos Bueno, Para motivar el problema, consideremos que la siguiente situación, esto es un conjunto de datos que ha sido muy estudiado en, la, en, en distintos trabajos tanto eh, de docentes como de investigación y se trata, se tienen dos eh, grupos de, de moscas, de moscas macho, unas una que han, han sido eh, están bajo unas un, han sido sometidas a un, um, o han estado bajo un tipo de eh, química, de producto químico, y otras que no han estado eh, bajo ningún tratamiento. Tenemos, ent tenemos entonces que eh, 177 es el grupo de, de, de moscas que tenemos, el grupo control, que no han estado, no ha estado sometidas a este producto químico, y 128 que han sido tratadas. Entonces, la variable respuesta que se considera es el, el número de, de mutaciones letales, recesivas, que aparecen en las hijas de aquellas, de aquellas moscas. Entonces tenemos que en la muestra control, pues hay 159 que aparecen cero mutaciones letales recesivas, 15 en la que aparece una y 3 en la que aparecen dos. Eso es en el grupo eh, control. En el grupo que ha, sido, que ha estado bajo el, el tratamiento químico, pues tenemos 110 eh, con cero, 11 con una 5 con dos y aquí nos aparecen dos observaciones que en principio una con 6 y una con 7 que en principio pues nos hace, nos lleva a pensar que estas dos observaciones que aquí tenemos son dos outliers bueno entonces eh, si, nosotros, si nosotros observamos estos datos inicialmente si nosotros nos olvidamos de estos dos datos parece que las dos intuitivamente las dos muestras proceden de la misma población pero si tenemos en cuenta estos dos datos, la media muestral de la segunda población es mayor que la media muestral de, de la primera población. Bueno, aquí están los datos eh, gráficamente. El, el color eh, verde es el correspondiente al, a la muestra control y el color rojo es la muestra las muestras tratadas. Aquí vemos estas dos observaciones, las correspondientes a 6 y 7. Bueno, entonces si nosotros queremos modelizar estos datos y darles una solución estadística, pues podemos mm, suponer que eh, las dos muestras proceden, tanto la, eh, la muestra control como la muestra tratada, proceden de poblaciones de Poisson, de parámetros θ1, θ2 y si nosotros queremos ver si las dos muestras proceden de la misma población, pues contrastaremos si el parámetro θ1 de la primera población es igual para los θ2 de la segunda población. Bueno, entonces, nosotros estimamos los parámetros por máxima similitud. Vamos a hacer el T de cociente de similitudes y nos sale que si to utilizamos todos los datos rechazamos la hipótesis nula y si quitamos los dos outliers nos sale que aceptamos la hipótesis nula. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es la razón de esta discordancia? La razón de esta discordancia pues es el problema que tiene el estimador de máxima bruximilitud y el T de cociente de bruximilitudes de ser procedimientos no robustos porque están influenciados los procedimientos por estas dos observaciones que aquí tenemos. Las dos observaciones son las que nos están mandando el procedimiento. Bueno, esto sería la motivación, luego veremos más adelante más situaciones, el porqué o la falta de, de robustez que tiene tanto el estimador de máxima de como el test del cociente de velocimitud. Bueno, entonces vamos a dar eh, dos procedimientos de estimación que nos van a conducir a eh, procedimientos que sean, eh, que sean robustos para estimar. Bueno, por un lado partimos de un espacio estadístico, tenemos nuestro espacio muestral, el Sirmagra de Borel de sus conjuntos A contenidos en el espacio muestral, P de T una familia de distribuciones de probabilidad definida sobre ese espacio medible, suponemos que los, las clásicas hipótesis de la estadística paramétrica, que el espacio paramétrico es un abierto de RP. Y que las, eh, distribuciones, las medias de distribuciones de probabilidad P sub theta, pues se pueden, eh, se pueden describir a través de sus funciones de densidad o sus funciones de probabilidad. Bueno, este, en este contexto hay un procedimiento que ha sido muy estudiado en la literatura y que es el procedimiento que se basa en considerar un estimador eh, no paramétrico de la función de densidad, que como es conocido por esta forma. Y entonces considerar definir el, el estimador, coger la distancia entre este estimador no paramétrico de la función de densidad y el, el, la densidad que describe la densidad que describe el modelo paramétrico del que nosotros suponemos que provienen los, los datos y hacer encontrar el valor de teta que minimiza es, es, esta distancia. Bueno, La distancia que ha sido estudiada en este sentido con mucha profusión y que hay mucha literatura de ella y que se ha comprobado que efectivamente eh, da lugar a estimadores robustos es utilizando la distancia de Hellinger, que consiste en encontrar el valor de teta que minimiza esta distancia. Bueno, el, el, problema tiene, el problema que tiene, desde el punto de vista este procedimiento, es que tenemos que trabajar con un estimador no paramétrico de la función de densidad y trabajar con el estimador paramétrico a función de densidad, pues a veces tiene su problema porque hay que determinar cuál es el estimador, ese estimador no paramétrico. Y luego, pues al, al ponerle, incrustarle aquí, pues realmente a la hora de minimizar esta función, pues a veces no resulta tan sencillo abordar el problema. Bueno, frente a ese procedimiento, el procedimiento con el que nosotros venimos trabajando es el siguiente. Nosotros tenemos una familia de distancias. Bueno, la g va a representar la función de... Yo, yo, yo tengo unos datos los que no conozco absolutamente no conozco absolutamente nada, eh, no conozco la distribución de la que proceden inicialmente vamos a suponer que esos datos tienen, proceden de una función de distribución g cuya función, asociada, eh, cuya función de densidad asociada es la g pequeña o sea que la g pequeña es la verdadera función de densidad de los datos que yo tengo y f sub teta es el modelo paramétrico que yo quiero encontrar el parámetro para justificar esos datos Y entonces Definimos la distancia o se define la distancia de la, power, la density power divergencia entre esas dos densidades dependiendo de un parámetro beta que viene dado por esta expresión cuando el beta es mayor que cero y en el caso de beta igual a cero que eso tiene como límite de esta expresión cuando beta tiende a cero es la distancia de, de curva y entonces, el, bueno, fijaros que aquí esto es una familia, es una familia de, de distancias porque para cada beta tengo una, tengo una distancia distinta es una, familia muy, es una familia muy amplia de distancias entonces vamos a, o se define el estimador de mínima densidad y poco de divergencia como el valor de teta que minimiza esta distancia así definida en, entre el, la verdadera distribución de, de mis datos y el modelo paramétrico con el que yo quiero ajustar los datos evidentemente esto es una familia de estimadores porque depende de beta y para cada beta tengo un estimador distinto bueno, entonces vamos a ver cómo eh, podemos resolver el, este problema de minimización en donde tengo la g que es la función de densidad de los desconocida de los datos que yo, que yo tengo bueno si, si nos fijamos en esta expresión esta parte de aquí no depende de teta, entonces a la hora de minimizar esta función en teta puedo prescindir de esta parte de aquí. Por eso no, dep no depende de teta. Y entonces eh, vamos a analizar primero el caso beta mayor que 0 y luego veremos el caso beta igual a 0 porque el caso beta igual a 0 va a ser muy ilustrativo. Bueno, entonces este término no depende de teta y entonces lo que tenemos que minimizar es esta función en teta. Yo ahora tengo, para, tengo una muestra aleatoria simple que tiene como función de distribución g, la g la función de distribución asociada a la función de densidad g pequeña que teníamos y entonces lo escribimos a continuación el g de x diferencial de x como la diferencial de la función de distribución entonces en esta expresión que vamos a hacer, la g es desconocida, vamos a reemplazar la función de distribución g por la distribución empírica de la muestra entonces pasamos a que el estimador eh, en lugar de decir mínima densidad y poco de divergencia, voy a decir el estimador de mínima divergencia para que sea más sencillo decirlo el estimador de mínima divergencia va a ser el que minimiza esta expresión en donde hemos reemplazado la función de distribución verdadera de nuestros datos por la distribución empírica, por la distribución empírica de nuestros datos bueno entonces, el, tenemos que para beta mayor que cero tenemos que eh, minimizar esta presión que teníamos antes bueno, se ha pasado aquí, hemos pasado al máximo eh, cambiando el, el orden, multiplicando por menos 1. Y entonces, como la distribución empírica de la muestra es de esta forma, nosotros esta parte de aquí la podemos escribir como este sumatorio. Y entonces, para encontrar el estimador de teta, pues llegamos a, a que hay que resolver este problema de optimización, que este problema de optimización, en el caso de no tener solución explícita, pues con la JNAF o con la MSL no tiene ningún problema para encontrar, para encontrar el estimador. Bueno, vamos a ver esto que hemos hecho de, de reemplazar la función de distribución g, verdadera de los datos, la distribución empírica, a qué nos conduce en el caso de que de beta igual a cero. En el caso beta igual a cero, nosotros tenemos que, eh, esta es la, la divergencia de curva y tenemos que minimizar en teta esta expresión. Entonces, como esto no depende de teta, podemos omitirlo y entonces la g de que diferencial de x pues lo ponemos que diferencial de g de x. Tenemos que minimizar esta expresión, donde la g es, eh, es la función de distribución de la que proceden los datos. Si reemplazamos la función de distribución g por la distribución empírica de la muestra, g sub n, llegamos a que minimizar esta expresión es equivalente a minimizar esta expresión, y minimizar esta expresión es equivalente a maximizar esta, es decir, que nos encontramos con el estimador de máxima proximidad. Es decir, que para beta igual a cero, la familia de estimadores que tenemos de mínima densidad, para beta igual a cero, nos da el estimador de máxima brosimilitud Es decir, que el procedimiento que se ha seguido parece un procedimiento totalmente razonable porque dentro de nuestra familia tenemos como caso particular el estimador de máxima grosimitud. Esto va a ser importante porque a la hora de trabajar tenemos una familia en la que tenemos dentro el estimador de máxima grosimitud y va a ser importante a la hora de realizar comparaciones porque dentro de esta familia está el estimador de máxima grosimitud. Bueno, entonces el siguiente problema es el de mmm, obtener, siempre que queramos eh, hacer algún procedimiento inferencial con los estimadores, pues lo primero que intentamos es tener su distribución asintótica. Entonces la raíz cuadrada de n, el estimador de mínima distancia menos el valor del valor del parámetro, converge en ley a una normal con vector de media al cero y esta matriz de varianzas covarianzas. Bueno, sabemos que en el caso de beta igual a cero del estimador de máxima similitud, esta matriz de varianzas-covarianzas es la inversa de la matriz de información de Fisher entonces se comprueba que esta diferencia de matrices la, del, la matriz de varianzas covarianzas del estimador de mínima distancia o mínima divergencia y la inversa matriz de Fisher es definida no negativa esto nos pone de manifiesto que el estimador de máxima grosimilitud es más eficiente que el estimador de mínima distancia pero esto ya lo suponíamos porque es conocido que si yo quiero ganar en robustez, es a costa de perder eficiencia, si no, no es no, no es posible hacerlo. Lo importante será, como luego veremos, si es posible perder poca eficiencia y ganar mucha robustez, que eso sería, eso sería lo ideal. Pero de entrada, el estimador de mínima distancia es menos eficiente que el de más virtud porque el de más virtud es asintóticamente eficiente y ahí no hay otra historia. Bueno, pues entonces, una vez que, que tenemos esto, eh, vamos a ver el comportamiento en cuanto a la robustez. Bueno, Entonces se define, el, se considera el, el funcional de mínima eh, density power divergencia como el funcional que va del conjunto de las funciones de distribución en R de tal forma que a cada función de distribución G le asocia este número real que hace que la distancia entre G y F sub sea la menor posible. Si en este G ponemos el, la distribución empírica de la muestra nos encontramos con que tenemos el estimador de, de mínima distancia teta-gorro-sub-b. Entonces la función de influencia para el, en el modelo f-sub-teta se define, en, para, para el punto I, se define como la derivada parcial del funcional evaluado en esta distribución contigua a la f sub θ respecto del signo en eso igual a cero y sabemos que un, procedimiento, un estimador es robusto si esta función es acotada y si no es acotada el estimador no es robusto entonces en el caso del, del estimador, de mínima, de, de estimador en mínima distancia se comprueba que la función de influencia venida por estos términos donde la, la matriz J aparecía anteriormente cuando estudiamos la distribución asintótica del, del estimador entonces se comprueba que si beta es mayor que cero esta función es agotada siempre que esto se ha agotado, y esto se ha agotado en la mayoría de los modelos. Mientras que si beta es igual a cero, nunca se ha agotado. Beta era el estimador de máxima grosimitud, es que el estimador de máxima grosimitud eh, no es no robusto, mientras que para beta mayor que cero, los estimadores de mínima distancia sí que son, sí que son robustos. Bueno, pues entonces vamos a ver un, en un ejemplo. Supongamos que yo tengo una población normal en donde tengo... Los parámetros eh, muy sigma, quiero estimar los parámetros muy sigma. Consideramos por un lado los estimadores de mínima distancia de la media y de la elevación típica, y se comprueba que eh, convergen en ley a una normal con vector de media a cero y esta matriz de varianza, covarianza diagonal, donde el L1 de eh, beta sigma viene dado por esta función. Esta es una función creciente en beta, el L2 de beta es esta función que aquí aparece que es creciente en beta y si hacemos en, est en estos valores beta igual a 0 obtendremos la distribución asintótica del estimador de máxima de que vendrá dada de esta forma donde está la inversa de la matriz de información de Fischer bueno entonces para nosotros trabajar con un procedimiento eficiente lo que tendremos que tratar es que es 1 de beta sea lo más próximo a sigma cuadrado y es 2 de beta sea lo más próximo a sigma cuadrado partido por 2 como esta función es creciente en beta pues lo que está claro que tenemos que hacer es utilizar beta muy pequeños. Si utilizamos beta muy pequeños, tenemos garantizado que nuestro procedimiento es robusto y que vamos a perder muy, poco, que vamos, y que vamos a perder muy poca eficiencia en relación al estimador de máxima proximitud. Por lo tanto, con este, y esto lo podemos hacer para todos los modelos, y que nosotros en cualquier modelo somos capaces de encontrar, comparando las matrices de, de información, las matrices de varianzas covarianza de los estimadores, vamos a ser capaces de determinar qué eh, valor del, de la familia de estimadores es el más conveniente eh, de cara a perder la menor la menor eh, eficiencia posible. Bueno, aquí en, en relación con este mismo ejemplo, si nosotros nos calculamos la función de influencia en este modelo normal... ...que habíamos visto aunque en general era de esta forma, llegamos que para la media tiene esta expresión y está para la variación típica. Si observamos esta función... Eh, tenemos que para b igual a 0, que sería el estimador de máxima de suminitud, esto valdría 1, esto sería elevado a 0, que si nos quedaría y menos mu, que esta función es no acotada, es lo que ya sabíamos. Y menos mu sería la función, la función de influencia del estimador de, de máxima de suminitud para la media población normal, es decir, que el estimador media muestral, que es el estimador de máxima de de la media población, es no robusto. Sin, sin embargo, cuando el beta es mayor que 0, como tenemos e elevado a menos, este sería mayor que cero, este, esta función ya sí que va a ser acotada para beta mayor que 0, que es lo que habíamos visto antes en el ejemplo. En el caso de la varianza, tenemos si beta es igual a 0, este término desaparece, este término vale un medio y este término de aquí sería elevado a 0, quedaría 1 y nos quedaría i menos mu al cuadrado por t por sigma menos 1 multiplicado por esa constante, que nuevamente vuelva a ser una función no acotada luego nuevamente lo que ya sabíamos el estimador de máxima de similitud de la varianza de una población normal es no robusto pero para beta mayor que cero tenemos esta exponencial que va a hacer que la función sea, sea acotada ¿Cómo son, ¿cómo son? ¿sí? ¿sí? ¿la función es continua? ¿si beta a cero, ¿digamos su estimador de máxima ¿sí? Entonces aquí, aquí, aquí sí, sí, sí, sí, Aquí si tengo, fíjate, tengo, si tengo beta beta igual a 0, la función de influencia me queda i menos mu, que es una función no acotada. Y aquí si hago tender beta a 0, me queda i menos mu partido por sin valor menos 1 multiplicado por una constante, que va a ser no acotada. Pero cuando el beta es mayor que 0, esto hace. Esta exponencial hace que, que la función sea acotada y esta exponencial hace que la función sea acotada. Sea bueno, gráficamente aquí hay un ejemplo en el cual aparece suponemos una, un modelo normal eh, de media teta y de, y de desviación típica 1 entonces aquí aparecen, entonces la función de influencia sería, con la expresión que habíamos antes de esta forma de antes era el i menos mu, el, el, el, el, vamos a suponer el teta igual a cero entonces aquí vemos gráficamente esta recta, cuando beta es igual a cero esta sería la función de influencia del estimador de máxima verosimilitud y estas son las funciones de influencia para el resto de estimador para los estimadores de mínima distancia, bueno, ya aparece alfa, pero serían en beta para distintos valores de beta, que todas son funciones acotadas. En el caso del modelo de Poisson de parámetro t igual a 5, pues esta sería la, la forma explícita no está, esta sería la función de influencia del eh, estimador de masinado los que es no acotada, y esta sería la función de la influencia de, eh, los, de los estimadores de mínima distancia para distintos valores de beta. Eso está equivocado y serían de beta, no de, no de alfa. Bueno, pues entonces ya tenemos un estimador, eh, un estimador que parece que, o que no parece lo no, que hemos visto que es robusto y entonces vamos a ver cómo podemos utilizar este estimador robusto para hacer contraste, contraste de hipótesis. Bueno entonces inicialmente vamos a abordar el problema de hipótesis nula simple. Entonces estamos interesados en contrastar que teta es igual a teta sub cero frente a teta distinto de teta sub 0 y entonces una familia de estadísticos de contraste eh, sería esta familia que aquí aparece en donde este es el modelo evaluado en la hipótesis nula y este es el modelo evaluado con el estimador de mínima distancia si esto es grande quiere decir que nuestro, nuestra eh, hipótesis nula lo que, hemos, lo que suponemos que se verifica no es cierto y entonces rechazaríamos la hipótesis nula fijaros que esta de su gama vuelve a ser otra vez esta distancia con lo cual aquí tenemos una familia amplísima de estadísticos de contraste, porque para cada gamma y cada beta tenemos un estadístico de contraste distinto, esto es una familia amplísima. Entonces, para, para abordar el, el contraste de hipótesis, pues lo que necesitamos es tener la distribución asintótica de esta, de esta familia de estadísticos de contraste para determinar con un nivel, eh, con un nivel dado cuál es el, el valor de la constante C que nos rechazaría la, la hipótesis nula. Bueno, en este sentido eh, se tiene este resultado que la distribución asintótica bajo la hipótesis nula se distribuye como una combinación de g cuadrados en donde los lambda sui son los autovalores de esta los valores no nulos de esta matriz, el r que aparece ahí es el rango de esta matriz donde la matriz es J. Y K son las que habíamos visto anteriormente que aparecían en la distribución asintótica del estimador de mínima distancia, y la matriz que aparece A es de esta forma. Bueno, hoy en día trabajar con combinaciones de G cuadrado no es un gran problema porque hay suficientes herramientas para trabajar, eh, para trabajar con combinaciones sin ningún problema. Pero si uno tiene eh, cierta cosa, es decir, pues trabajar con combinaciones de G cuadrado, pues hay otra alternativa y es con trabajar con estadísticos del tipo Wall. Nosotros sabemos que los estadísticos, estadísticos de tipo G lo que hacen es considerar una forma cuadrática en la que aquí ponen, aquí se pone la matriz de información de Fischer. Entonces si nosotros en lugar de colocar aquí la matriz de información de Fischer colocamos la inversa de la matriz de covarianzas de la distribución asintótica del estimador de mínima distancia tenemos garantizado que esta forma cuadrática es un chi cuadrado y entonces ya nos evitamos el trabajar nos evitamos el trabajar con combinaciones de G cuadrados. Eh, mi experiencia me dice que lo interesante y lo importante es tener un buen estimador. Si tengo un buen estimador, los, los estadísticos de contraste influyen pero menos. Lo que más influye es el tener un buen estimador. Entonces, eh, nosotros los resultados que hemos visto, tanto utilizando esta familia de estadísticos de contraste como la anterior, que los resultados que se obtienen son, son buenos en, en, en, a, en ambos casos. Bueno, entonces, en, el, en, en el caso de la hipótesis nula compuesta, nosotros ahora estamos interesados en contrastar eh, que teta eh, pertenece a teta sub cero, donde como es conocido, pues eh, generalmente las hipótesis nulas nulas compuestas bien determinadas de esta forma. Eh, suponemos que nuestro espacio paramétrico está continuo en RP, como veníamos manteniendo desde el principio y pues la clásica hipótesis que se hace con, el, con las hipótesis nulas compuestas que la matriz de derivadas parciales de la función g, la matriz que es de orden p por r, es continua en teta y que el rango, el rango es r, es el, es el número de eh, la dimensión del, del espacio-imagen mediante la, la función g. El primer problema que se plantea es, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el TR de cociente de brosimilitudes, sabemos que necesitamos tener tanto el estimador de máxima velocismilitud en todo el espacio paramétrico como el estimador de máxima velocismilitud en la hipótesis nula. Entonces el primer problema que se plantea es el determinar el estimador de mínima distancia el, el estimador de mínima distancia en la hipótesis en la, en la, en la hipótesis nula para poder luego o, eh, obtener eh, resultados en relación a la distribución asintótica y ser como de comportamiento del estimador. Bueno pues entonces para obtener el estimador mmm, lo, que se, lo que hay que hacer es minimizar la misma función que se hacía en caso de todo el espacio paramétrico, pero ahora el mínimo en lugar de hacerlo en todo el espacio paramétrico restringirlo a la hipótesis nula teta sub 0. o equivalentemente maximizar, maximizar esta función. Es decir, restringir. lo único es que antes aquí poníamos teta y ahora ponemos teta sub cero, O teta sub cero es esta función de aquí. Bueno, pues entonces el, el primer resultado es obtener la distribución asintótica de este, de este estimador la distribución asintótica se comprueba que la raíz cuadrada de n, el estimador de mínima distancia menos el valor del parámetro pues converge en ley una normal con vector de media cero y matriz de varianzas covarianzas esta matriz de aquí aparece aquí indicada y donde el p de teta y el q de teta son estas funciones que aquí aparecen y la matriz j la, la, la matriz j es la que ya habíamos visto anteriormente cuando hablábamos de la distribución asintótica del estimador de mínima distancia en todo, el espacio, en todo el espacio paramétrico. Bueno, entonces una vez que tenemos esta distribución, ya estamos en condiciones de considerar una familia de, de estadísticos de contraste. Bueno, vamos a considerar la, la distancia entre el modelo evaluado, la hipótesis nula, y la distancia el modelo evaluado en, la, en todo el espacio paramétrico. Si esta distancia es grande, entonces significa que. En la hipótesis nula no es capaz de justificar bien los datos que tenemos y entonces rechazaríamos la, rechazaríamos la hipótesis nula si esta, cantidad, si esta cantidad es grande. Bueno, aquí nuevamente tenemos una familia de estadísticos de contraste muy amplia, porque tenemos que depende de dos parámetros del gamma y del beta. Para cada gamma y para cada beta, pues tengo un, un estadístico de contraste distinto. Bueno, la de su gamma es la familia de antes y entonces, al igual que antes, para poder eh, llegar, llevar a cabo el contraste de hipótesis necesitamos tener con la distribución asintótica de esta familia de estadísticos de contraste. Bueno, nuevamente, se ha establecido que la distribución asintótica es una combinación de g cuadrados donde los elementos de la combinación, los lambdas, son los autovalores no nulos de esta matriz, el k que aparece es el rango de esta matriz y la matriz que aparece por aquí que no estaba definida anteriormente es de esta forma nuevamente eh, tenemos un problema que antes, si yo estoy preocupado porque tengo que trabajar con combinaciones de g cuadrado pues como tengo un buen estimador vamos a definir un test tipo Wall, con lo cual vamos a tener garantizado que su distribución asintótica va a ser una, una g cuadrado eh, ¿qué hacemos? pues aquí lo que ponemos aquí es la inversa de la distribución asintótica de g de, de g de teta gorro beta con lo cual, esta forma cuadrática, si esta es la impresa distribución de la matriz de varianzas covarianzas de esto de aquí, de la raíz cuadrada de esto de aquí sabemos que esta forma cuadrática es una g cuadrado. entonces tenemos una familia de estadísticos de contraste dependiendo del, del, del estimador en, en todo el modelo que tiene una distribución, un ágil cuadrado. Fijaros que ocurre aquí al igual que ocurre en el caso clásico. Nosotros, cuando utilizamos en el caso clásico el t de cociente de volosimilitudes, necesitamos tener dos estimadores: un estimador en todo el modelo paramétrico, en todo el espacio paramétrico, y un estimador en la hipótesis nula. Cuando utilizamos los TR de Wall en el caso clásico, únicamente necesitamos tener el estimador de máxima volosimilitud en todo el espacio paramétrico. No necesitamos tener el estimador en la, bajo la hipótesis nula, que es la ventaja que tiene el estadístico de Wall. Y recordar que, que si trabajáramos con los estadísticos de, de, los, de los scores de RAW, únicamente necesitábamos tener el estimador bajo la hipótesis nula. Son las tres grandes diferencias entre los tres procedimientos habituales de, de contraste. Aquí pasa lo mismo, cuando utilizamos la distancias necesitamos tener los dos, dos estimadores, el estimador en todo el espacio paramétrico y el estimador en la hipótesis nula. Cuando utilizamos los test tipo GOL solamente necesitamos tener el estimador en todo el modelo, en todo el modelo paramétrico. Bueno, pues entonces vamos ya a ver una serie de ejemplos en la que apliquemos todo lo que hemos visto anteriormente y veamos todos los resultados que, que teníamos. Bueno, volvemos, vamos a empezar al, al ejemplo inicial, al, de, al ejemplo de, de las moscas. Estas, son, estas, creo que este tipo de moscas son moscas de, de la fruta, creo que se llaman así, las moscas es estas, a lo mejor algunos lo sabéis. Bueno, entonces eh, tenemos la situación, habíamos visto que suponíamos un modelo de Poisson para cada una de las poblaciones, hacíamos el TR cociente de los similitudes y veíamos que con todos los datos rechazamos la hipótesis nula y que si quitábamos los dos outliers entonces aceptábamos la hipótesis nula esto es lo que habíamos visto es con la transparencia con la que había empezado Bueno, pues entonces, eh, está resuelto el mismo ejercicio utilizando los estadísticos basados en la, en, la, en la divergencia se ha supuesto beta igual a gamma, es decir, que se ha estimado y contrastado con la misma distancia y entonces aquí tenéis la primera fila que el, el, lo que habíamos antes, el TR cociente eurosimilitudes, con todos los datos rechaza, con eh, si quitamos los outlayers, aceptamos. Pero si vamos, cuando contrastamos con el estimador de media distancia, con 0.25 y utilizamos la distancia con 0.25, vemos que con todos los datos aceptamos y si quitamos los outlayers, aceptamos. Un, con 0,50, aceptamos, aceptamos. 0.75, aceptamos, aceptamos. 1 aceptamos, aceptamos. Es decir, que el procedimiento de contraste es un procedimiento robusto porque no está afectado por los eh, posibles outliers que teníamos, que teníamos en la muestra, a diferencia del test del, del cociente de, de Bueno, Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, dos, este ejemplo también es un ejemplo clásico que aparece, la idea ha sido siempre trabajar con ejemplos clásicos que han sido muy estudiados para poder tener la posibilidad de compararlos con los resultados ya existentes. Este es un ejemplo también eh, muy clásico que aparece en multitud de, de artículos y de, y de libros. Entonces, se tienen, se tienen eh, 14 áreas que se va a es, estudiar, eh, reducir las, ta las tasas de fallos en líneas telefónicas. Se tienen 14 áreas, esas 14 áreas se hacen dos partes, una de las partes no se hace nada y en otra se llevan labores preventivas. Y entonces se tiene, se define la variable D, que es uno partido por R sub C. R sub C en la tasa de fallo cuando se ha llevado labores preventivas. Y R sub C en la tasa de fallos cuando no se ha llevado labores labor preventiva. Multiplicado por 10 elevado a la 5. Bueno, se define esta variable así, digamos tan psicodélica, porque esta variable definida así se distribuye normalmente. Entonces es la forma, la forma de hacer esa transformación únicamente para tener datos normales. Entonces, si observamos estos datos, aquí observamos lo siguiente, que está claro este valor, es un outlier ese valor, porque está fuera del dominio del resto de los valores, en, nove, en menos 988. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando nosotros trabajamos con el 988 y sin menos, y sin menos el 988. Antes de ver eso, vamos a ver eh, los estimadores que hemos visto cómo funcionan. Fijaros, si yo estimara los datos anteriores utilizando el estimador tipo kernel, me saldría esto de que me saldría una distribución que tiene dos modas una moda cuando están concentrados todos los datos y otra moda cuando tengo digamos el valor de outlier. este sería el estimador no paramétrico el estimador, máxima, el estimador de máxima virtud este de aquí que está muy influenciado por esta observación grande que tengo, la 968 sin embargo la, el estimador, la distancia de Hellinger es esta, esta de curva de aquí que solamente está afectado por estos datos y esa observación que tengo allí perdida, no le importa, lo que me estima en función de estos datos que tenemos aquí. Y el, el, el estimador de mínima distancia, con bet igual a 0.15, es este de aquí, que pasa lo mismo, solamente tiene en cuenta, solamente eh, le importan estos datos y ese dato, digamos que como le, le ha olvidado, no ha influenciado para nada en la estimación en la, en la, en la, en la, estima, en la estimación de los de los parámetros. Aquí vemos nuevamente eh, la diferencia del estimador de máxima grossomitud que está muy influenciado por esa observación y el de eh, la distancia de Hellinger y el de mínima distancia que realmente no están influenciados por aquella observación y también la influencia que tiene en el estimador no paramétrico, la gran influencia que tiene ese, esa observación. Bueno, en el. El estimador de, de mínima distancia de Helicke se ha obtenido, como ya había dicho anteriormente, de esta forma, donde la, la F tilde es un estimador no paramétrico de la función de densidad. Y el estimador de, de mina distancia se ha, se ha obtenido a través de resolver este sistema de ecuaciones con dos sincónicas, muy sigma, que no tiene ningún problema con los métodos numéricos para, para resolverlo. Bueno, pues entonces vamos a pasar a ver a, a contrastar. Si Estamos interesados en, en contrastar si la media es cero, ya hemos visto los datos, suponemos que los datos son normales y vamos a contrastar si la media es cero frente a que es distinta de cero. Si yo voy y cojo el, el, el, el estadístico de la T que enseñamos a nuestros alumnos, si considero todos todo los datos, el p-valor, aceptamos la hipótesis nula, y si yo quito la observación que parece que es no un haya, rechazo la hipótesis nula fijaos que aquí se acepta porque si quito esta observación prácticamente hay muy pocos negativos y lo que está haciendo este valor tan grande es compensar todos los positivos, todos los positivos que hay y entonces con todos acepto, El, si le quito rechazo vamos a ver qué pasa con, con los ter basados en, en las distancias bueno, en este caso, el, en este caso la, la forma de estadístico de contraste era esta forma. En este caso es una g cuadrado, no es combinación de g cuadrados, lo que queda. Esta distancia es esta expresión de aquí. Podéis pensar, bueno, esta expresión comparada con la del TT el monstruosa, pero debéis pensar que esto es una familia de, de estadísticos de contraste. Si yo fijara un beta y fijara un gamma, esta expresión se reduce bastante. Pero aquí es que tengo una familia dependiente, dependiente de, de, del beta y del gamma, con lo cual la familia es, es una familia muy amplia bueno pues entonces eh, si nosotros vamos y, y trabajamos con está, está hecho con, con gamma igual a beta, es decir que se ha estimado y se ha contrastado con, con, con la misma distancia entonces si veis eh, empezamos con para gamma y beta igual a cero entonces aquí eh, con, si, si, si quitamos los outliers, rechazamos y si no los quitamos aceptamos pero ya a partir de tomar beta y gamma igual a 0.1 el comportamiento es exactamente el mismo no afectan, no están afectados el, el que aparezca el, el outlier en los dos casos rechaza la hipótesis nula, es decir, que aquí se ve que a partir de eh, si tomamos, estimamos con un beta pequeñito y tenemos un otro pequeñito también para la, o puede ser grande porque aquí realmente eh, sigue teniendo un comportamiento pero se ve la robustez del del procedimiento en relación al, del, eh, al basado en el de cociente de verosimilitudes. Bueno, en, si observamos, esta es una gráfica en la que aparece aquí aparecen los estimadores de la, de la, de la media población población normal para la gama igual a 0 sería el estimador de máxima verosimilitud este sería el estimador de máxima verosimilitud cuando consideramos todos los datos y ese sería el estimador de máxima grosomitud cuando hemos quitado el outlier. La gran diferencia que hay en el estimador en un caso y en otro. Pero eh, vamos, fijaros que ya a partir de, de, de, de estimar con gamma igual a 0.12, prácticamente el comportamiento, de los dos estimadores coinciden. Como es un procedimiento robusto, en el momento que estimamos con un, con un beta, eh, a partir de aquí nos queda que el valor del estimador es exactamente el mismo con los, con los con, si quitamos outlayer o si no les quitamos, dado que el procedimiento es, es robusto. Bueno, pues vamos a pasar a analizar el, el problema de dos muestras, en donde eh, hay un estudio de simulación en el que, bueno, de alguna forma podremos ver el, el comportamiento del estadístico de la T de Student en relación con los estadísticos que... Eh, que estoy indicando como, como nuevos. Bueno, tenemos, el, tenemos una población normal de media mus 1 y de típica sigma, otra población normal de media mus 2 y sigma, es decir, que queremos contrastar que las medias son iguales cuando la varianza es desconocida, pero son iguales en las dos, en las dos poblaciones. Tomamos dos muestras de tamaño n 1 de la primera población, de tamaño n 2 será segunda población y sabemos que el estadístico de la T de Student para este problema nos indica rechazar si esta expresión es mayor que este valor de, de la T de Student con n 1 más n 2 menos grado de libertad que deja a su derecha alfa medios donde alfa es el nivel de significación del test que hayamos puesto. El S sub p viene dado por esta expresión en donde el S 1 es la cuasivarianza muestral de la primera muestra y el S 2 la cuasivarianza muestral de la segunda muestra. Este es el el test que enseñamos a nuestros estudiantes todos los años para que, con, que con, el test del cociente de y para que eh, contraste la igualdad de, do, de dos medias cuando las varianzas eh, son. Eh, es desconocida pero son iguales en las dos, en las dos poblaciones. Bueno, el, el estimador, si consideramos los estadísticos de contraste basadas en la. en la media de divergencia, nos queda que el estadístico toma esta expresión, en este caso vuelve a ser una g cuadrado con un grado de libertad solamente hay un, un otro valor que viene dado por estos valores y esta es la expresión de la distancia bueno aquí, vuelvo a pasar lo de antes que parece que es una expresión muy complicada pero porque depende depende esta expresión tanto del gamma eh, como, de, como del beta, si tuviéramos un gamma fijo y un beta fijo pues realmente esta expresión se simplificaba, simplificaba bastante, en cualquier caso y que la expresión sea analíticamente un poco más o menos complicada no es ningún problema si el resultado que se tiene luego con el test es significativamente distinto Bueno, entonces vamos a ver primero, antes de ver el, el estudio de simulación vamos a ver un ejemplo, un ejemplo también clásico que aparece en multitud de estudios Bueno, esto se trata de dos, de dos fábricas, fábrica A y fábrica B en la que se mide un, el, regaste, el porcentaje de regaste de un tipo de prendas aparecen estas dos. Lo importante es que tenemos estas dos muestras. Aquí aparecen en la primera muestra que este valor y este pudieran ser outlier en relación con el resto de valores y que este valor, un outlier en la, en la segunda muestra. Bueno, estamos interesados en contrastar que la, la media en las dos poblaciones sea la misma cuando la varianza es desconocida. Si nosotros cogemos el, el test de la T. Si coge el, el test de, de la test, si cogemos eh, con todos los datos, nos sale eh, aceptar la hipótesis nula y si eh, quitamos las observaciones que, que pensamos que son outliers, nos sale rechazar la hipótesis nula. Nuevamente volvemos a tener la discordancia entre una solución, entre una solución y otra, dependiendo de si hemos suprimido los outliers o no los hemos suprimido. Bueno, entonces vamos a ver el, qué pasa con el test basado en las divergencias. Aquí aparece, aquí se ha utilizado gamma igual a, gamma igual a beta, para estimar y para contrastar. Aquí se han utilizado, aquí aparecen los valores de gamma y aquí aparecen los p valores. Entonces, para valores de gamma muy pequeños, muy pequeños hasta 0,14, pues eh, hay discordancia también entre lo que pasa con eh, cuando tenemos todos los datos o cuando suprimimos algunos datos. Pero fijaros que ya a partir del 014 realmente el comportamiento es el mismo en los dos casos. Independientemente de si tengamos outliers o no tengamos. hayamos suprimido los o no los hayamos suprimido, el comportamiento del test es mismo rechaza. La hipótesis nula en ambos. en ambos casos. Bueno, entonces vamos a pasar ya al estudio de, de simulación. Bueno, eh, vamos a, a estudiar por separado. La eficiencia por un lado y la robustez por otro. Vamos a estudiar, para medir la eficiencia, vamos a, a ver el comportamiento en relación al, al nivel de significación y, en relación, y eh, en relación a la potencia. Para analizar el, el nivel de significación, se han tomado uno de mil, mil replicaciones, eh, de dos normales de medias igual a cero. Y eh, varianza igual a 1, esto para eh, simular el nivel de significación. Y para eh, simular la potencia, se han tomado 1000 observaciones de una normal de media 1 y de una normal de, de media eh, 1 con varianza a la misma. Se ha tomado un nivel de significación 0.05, se ha supuesto que el cociente N1 partido por N1 más N2 es 0.6 eh, y se ha tomado N1 de esta forma porque lo que, se va, lo que va a aparecer en la gráfica es el valor de n es decir, cuando aparezca 20 es el total de los dos tamaños muestrales, de n es 1 más n sub 2 cuando aparezca 30 es el, es el, el total de n sub 1 más n sub 2 donde n es 1 está de esta forma y n sub 2 pues, sería el complementario a n es decir que los tamaños con los que vamos a trabajar tampoco son eh, demasiado grandes en el sentido de que el, el 100 sería el total entre las dos, entre las dos muestras bueno, entonces aquí aparece eh, los niveles eh, de significación simulados. Tenemos el, el azul es el del, del TTS y los otros son correspondientes a las distancias. Fijaros que hasta tamaños 40 el, el, el, el nivel de significación de, del TTS es mejor que los de las divergencias. Eh, ya a partir de que empieza eh, con 40 son prácticamente parecidos pero fijaros, 40 estamos hablando 40 en total de las dos muestras, que tampoco son significativamente grandes las dos muestras, pero es cierto que para tamaños muestrales pequeños tiene mejor comportamiento en cuanto a nivel de significación el estadístico de la T. Eso tampoco nos debería sorprender porque nosotros partimos de la hipótesis del que los procedimientos basados en el, en, el, en el estimador de máxima gruesomitud y en el test del cociente de los son muy eficientes. Y estamos midiendo la eficiencia, o sea, en relación a nivel de significación. Eso tampoco nos debe sorprender. En cuanto a la potencia, bueno, fijaros que la potencia a partir de 40 prácticamente es la misma y los valores pequeños el t-test tiene menos potencia, Porque tenga menos potencia no significa nada porque significa que como el nivel de significación era menor, está influenciado aquí por la potencia es decir, que aquí este sea menor no significa que el t-test tenga menor potencia sino que está influenciado porque su nivel de significación era menor es decir, contra la potencia tiene un comportamiento más, más o menos parecido todos todo los, los, los, contrastes, los contrastes de hipótesis del t-test y los basados en las, en la, en las divergencias es decir, que en cuanto a la eficiencia, pues el, lo que hemos dicho es que el de test está muy próximo al valor nominal, que los basados en las distancias son inicialmente liberales para tamaños muestrales pequeños, pero a medida que aumenta la muestra realmente eh, se aproximan rápidamente al, al valor eh, nominal. En cuanto a las, a las potencias, realmente todas las potencias de todos los test están muy próximas. En muestras muy pequeñas parece que el T-test tiene peor potencia, pero no es que tenga peor potencia, sino que tiene menor nivel de, nivel de significación que de influencia de hoy. Es decir, que en cuanto a la eficiencia, aunque para tamaños muestrales pequeños el TTS parece que es mejor, los tests que, eh, que tenemos propuestos inicialmente pensamos que son bastante competitivos. Esto en cuanto a la eficiencia. Vamos a ver qué pasa en relación con la robustez. Pues entonces, algo que hemos hecho ha sido considerar la población, la X, como la teníamos antes y en la población Y lo que hemos metido es un 10% de outlier. Entonces, para, para, el, para el nivel de significación, eh, tomamos mil replicaciones de estas poblaciones con mus 1 y musul 2 igual a 0 y para la potencia tomamos mil replicaciones con mus 1 igual a 0 y musul 2 igual a 1. Y esto es exactamente igual que lo de antes. Con cual ahora, con, al, al tener on-layer en, en, en, en mis datos simulados, lo que voy a medir es el comportamiento de la robustez tanto en relación al nivel de significación como en relación a la, a la potencia. Pues vamos a lo que resulta. El TER de la T, a aumenta al tamaño muestral, el nivel de densificación toma unos valores totalmente inaceptables significación porque el valor nominal es 0.05, sería este de aquí. El, el de las divergencias para alfa y beta igual a cero le pasa lo mismo. Pero para los, otros, de, para los otros, basados en, en distancias de 0,15, 0,1, 0,05, teniendo en cuenta que un 10% de, de outlier, el comportamiento es bastante bueno, porque está muy próximo, próximo del valor nominal. Mientras que el ter de la T eh, tiene realmente disparado el nivel de significación. Vamos a ver qué pasa si analizamos las, las potencias. Bueno, esta es la potencia del ter de la T, que es una potencia malísima pero la potencia del, del basar la de las distancias de 0.15 y 0.1 son estas dos que son una potencias buenísimas es decir que en cuanto a la eficiencia realmente los ter basados en las distancia son bastante competitivos para tamaños muestrales pequeños, muy pequeños, quizá el ter de la T sea más eficiente pero en el momento que tengo Orlager realmente no hay comparación posible, habéis visto con las gráficas que los test basados en, basados en las distancias y en el estimador de mínima distancia supera con creces al test del cociente al test del, del cociente de proximidades. Yo aquí os he mostrado los resultados mmm, relacionados con la, los test basados en distancias pero los tres basados en, en, la, en, en, la, en la estadística constante del wall tienen el mismo comportamiento y ya no es necesario trabajar con combinaciones de, de G cuadrado. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? Bueno, pues te haré yo Vamos a ver. Eh, has hablado de los de los tests pasados tipo Si los resultados de simulación los has presentado para los tests pasados sí. en divergencias. Y habéis hecho también simulaciones con los de World. A ver, sí. eh, eh, si sí. por utilizar digamos el estadístico de, de World se pierde mucho. No, no ver, en función, el tuyo el de divergencia da... debería ser un poco mejor, ¿no? O no. No, no, no lo importante siempre. Lo importante siempre. Eh, si sí, lo tenemos hecho, aquí no ha parecido referenciado Pero es un artículo que, que está aceptado en Statistic El que está hecho con el 3 de Wolf Y realmente, eh, como decía antes el estadístico, el estadístico de contraste es importante pero no demasiado Lo importante es tener un buen estimador Si yo tengo un estimador robusto Generalmente el procedimiento de contraste va a ser bueno ¿Por qué? Porque aunque aquí tampoco lo he indicado Por no extenderme Cuando yo calculo la función de de contraste realmente es proporcional a la función de influencia del, del estimador. Entonces, si yo tengo un estimador que es robusto, el procedimiento de contraste va a ser también... No va a estar demasiado afectado por el estadístico, el estadístico de contraste. Y los resultados con, con lo de Wall son eh, prácticamente parecidos no sé por qué no he puesto aquí la referencia al artículo en, en esta página. Bueno, pues alguna pregunta por ahí? Pues otra pregunta. <risa> para que al menos hayan dos preguntas. Bueno, y en la práctica, si, si te viene un médico y, y hay que asesorarle, tú ahí tienes un, un gamma y un beta. Sí. En la práctica, eh, ¿qué gamma y qué beta? o ¿Cuál sería la estrategia para elegir, bueno, el gamma por, si, y el beta? por ejemplo, si tocas tener una cola de medios? Pues, con nuestro estudio de simulación, pues tomar alfa igual a beta y igual a 0.15 eh, pues me sería más que suficiente, o sea porque con el 0.15, por ejemplo, o el 0.1 tenemos una potencia estupenda, tenemos eh, un nivel de explicación estupendo, y el comportamiento en cuanto a la potencia, si no hay un rayo es parecido, y en el momento que tuviera más de, de, de 40 observaciones entre las dos muestras, no iba a perder absolutamente nada en cuanto a la, a la eficiencia de, de, de del nivel de significación. O sea, en este caso concreto, por ejemplo, del de, de médico de la Unión Barrio que sentía, eh, claro, no la zona los Elísima ha planteado que la gamma es igual a la sí. ¿Se pueden hacer distintas combinaciones? Sí, distintas combinaciones. ¿Qué pasa? Pero que este es que el que es mejor, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, aquí nosotros hemos trabajado con, por no tener tanta dispersión de, de familias de estadísticas, hemos cogido, hemos fijado gamma igual a beta, hemos visto cómo funciona bien, porque vamos a trabajar siempre con, con el mismo valor para estimar y para contrastar. Uh -huh. Que, que, que, que, que, que se puede dar el juego de cambiarnos y otros, pero claro. Llegaríamos al problema de ese éxito que actualmente en la práctica sería aún más complicado, es decir, de un alfa 0.14 y del beta 0.15. Como tomándoles igual, se supera realmente los procedimientos clásicos de la red de estudio, o con eso es suficiente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Daniel, muchas gracias.